apoyarme porque no tengo apoyo así que ¡Yeah! We're up, oh, wow, wow, wow, wow, wow, At this time, true love that now exists is the love I give, rest is ¿Me quedo o me voy? Oye, lo importante es que la estamos pasando bien, ¿verdad? Recuerden que nuestra posición actual es apoyar a nuestro amigo Marco que está pasando por una situación que cualquiera de nosotros puede pasar y es parte de nosotros, es un músico